Bueno, en Mamos Granada vinimos para representar a la gente y por eso anunciamos que el grupo municipal ha presentado un escrito para personarse en la causa conocida como caso nazarí, que se instruye en el juzgado número, de instrucción número 2 de Granada. Nos personamos como acusación popular para representar a la gente en este proceso judicial en el que la gente lo que quiere ahora mismo, lo que queremos todos es que se esclarezca la verdad. ...y que se depuren responsabilidades por los hechos. Tenemos, debemos tener tolerancia cero con la corrupción... ...para poder a partir de ahí construir. Eh, en ese sentido, para garantizar eh, esa independencia absoluta... ...de nuestra actuación y que sea la actuación de la gente, eh, creemos que la mayor garantía es que esto... ...lo financie la gente. Y vamos a abrir un crowdfunding para cubrir los gastos de ese proceso que tendrá una limitación... ...de aportación de 100 euros por persona, precisamente para que no dependa de los intereses particulares de nadie... ...que con grandes aportaciones puedan condicionar eh, esa actuación y que sea un proceso eh, de la mayoría... ...un proceso de todos, de todo aquel que quiera participar sin que nadie lo pueda condicionar. Eh, en este sentido, claro, también nos personamos desde el Grupo Municipal Vamos Granada que formamos parte de este ayuntamiento no nos personamos como partido eh, ni como ninguno de los partidos que apoyan nuestra candidatura nos personamos como grupo municipal parte de este ayuntamiento eso mm, es lo fundamental que, que queríamos presentar hoy pero además queremos para ir cerrando y aclarando asuntos que creemos que están enmarañando eh, el contexto se están bueno, entendemos que se está contaminando eh, las cosas que… tergiversando las cosas que hemos planteado y dónde estamos. Para cerrar el asunto de la moción de censura, se nos dijo que bloqueamos la firma cuando eh, lo que a día de hoy sabemos es que vamos Granada salvado a este ayuntamiento de estar durante meses con un alcalde en funciones. Esa moción de censura, obviamente, y además se nos… se nos… se trató de averiguar si se iba a presentar o no desde el Partido Popular… Entendemos que con esa intención eh, se habría recurrido se habría recurrido lo que habría dejado en suspenso este ayuntamiento con un alcalde en funciones durante meses, obstaculizando precisamente la posibilidad de un Gobierno que no fuera del Partido Popular. Eh, nosotros tenemos eso, eso claro y, y queremos con eso cerrar el asunto. Eh, estamos en un nuevo proceso de investidura. ...para lo cual estamos en el mismo punto que hemos estado siempre. En este ayuntamiento no puede gobernar el Partido Popular. En este sentido, recordamos las palabras de Paco Puente Dura. Nos gustaría que Izquierda Unida participe en este proceso... ...porque tiene aportaciones cualitativas que hacer, pero no es momento de poner palos en las ruedas. Mucha claridad. Nosotros en todo momento eh, tenemos muy claro que se trata de desalojar al Partido Popular y... Eh, mmm, eh, lo que queremos es garantizar que eso ocurre cuanto antes. Bueno, por otra parte también queremos aclarar que en ningún momento hemos querido entrar en gobierno y nuestra intención no es entrar en gobierno. Nosotros no queremos sillones, queremos que se hagan políticas para la gente. En ningún momento hemos planteado entrar a gobierno ni queremos entrar a gobierno. No queríamos en junio, no queremos ahora. No queremos ahora. Eh, en ese sentido... Eh, estamos aquí para el bien común eh, para facilitar el inicio de un cambio y que este sea lo más decente posible en este sentido eh, le decimos a Luis Salvador que deje de hablar en clave nacional y en base a sus intereses personales o de partido no traiga aquí cuestiones que no son de Granada tal vez él esté de precampaña pero su actitud no está ayudando y insistimos en que eh, nuestro planteamiento, tal vez eh, también por estas cosas, Luis Salvador no sea la mejor persona para guiar a su partido en este proceso. Porque además tiene una gran responsabilidad, es el, es el responsable en gran parte de lo que nos ha ocurrido, que en, se ha sostenido, él ha sostenido en el gobierno a un alcalde hoy imputado por, caso, por causas muy graves de corrupción. Esas dos cuestiones queríamos aclarar. Llevamos años que votamos al PP porque no está el PSOE, que votamos al PSOE por miedo a que entre el PP. Y el PSOE lleva también años dando por sentado que, que se le va a apoyar incondicionalmente con tal de que no entre el Partido Popular. Por esa razón nosotros estamos eh, elaborando un proceso de construcción de un gobierno ...y de una opción real para la gente, un gobierno decente que trabaje para la gente. Es, eh, esa es la razón por la que reclamamos una mesa a tres o a cuatro... ...y que es necesario que hablemos, entendemos que es necesario que hablemos... ...para la construcción de ese gobierno decente. Ahora mismo hay dos opciones encima de la mesa. Podemos plantear una investidura higiénica, una opción PP, una opción PSOE con el único objetivo de sanear el ayuntamiento y limpiar el ayuntamiento, en la que solo se debe votar desalojar al Partido Popular. O podemos votar con ilusión el comienzo de un cambio y que este sea lo más decente posible. Para eso es necesario un proceso de diálogo, como decimos, de participación y de construcción del contenido que debe tener ese Gobierno. Nosotros estaremos en ambos escenarios, evidentemente, pero es notorio que preferimos el segundo. Sería bueno que el resto de partidos explicaran también cuál es su posicionamiento a este respecto. Y, evidentemente, nuestra única intención es que la gente tenga la opción de decidir un gobierno real para la gente. Sí. a apoyar la investidura de Papo Cuenca los cargos que se le imputan a diferentes socialistas de toda la provincia en el caso de la capital han que todavía no haya explicado eh, cómo pagó un curso que fue vetado con el fondo de Chile era de esperar que el Partido Popular entrara en este juego de, eh, <coughs> decimos eh, ensuciando diciendo somos todos lo mismo si no me votas a mí por corrupción obviamente ya han llegado a un punto en que ni siquiera intentan defenderse ...de que son corruptos, lo que dicen es que la otra, que la otra alternativa también lo es, ¿de acuerdo? Eh, nosotros en este momento decimos con claridad que el Partido Popular es el que ha corrompido... ...este ayuntamiento durante 12 años y en este sentido la otra alternativa más representada... ...es la del Partido Socialista, la responsabilidad del Partido Socialista de designar cuál es su candidato. Obviamente ahora se van a resucitar todas esas cuestiones que recordemos no son de ahora, son de hace... Y ahora, muy oportunamente, la sacan. Nosotros no vamos a entrar tampoco a defender a un, a un otro candidato. solo tendrá que hacer el Partido Socialista. Pero que, desgraciadamente, esto eh, no nos sorprende, pero lo decimos también. No nos vamos a acostumbrar a esto. ¿eh? No nos vamos a acostumbrar. Aquí, en todo caso, cuestiones que ahora mismo no a entrar a valorar. Claro. No, tampoco, no a a valorar. Claro que no. El, el Partido Socialista será el responsable de proponer un candidato, porque ahora mismo... Eh, digamos, está todo en, en, digamos, en, en las manos del Partido Socialista. ¿De acuerdo? Nosotros, lo, en lo que no vamos a entrar a discutir, o sea, lo, lo, lo, lo ha explicado muy bien mi compañera. Ahora mismo tenemos dos escenarios. Uno, investidura puramente higiénica de desalojo del Partido Popular. Eso lo tenemos clarísimo. Ahí vamos a estar. Nosotros queremos construir el escenario de. ...un partido, o sea, un gobierno, una investidura en la que podamos de depositar alguna, alguna esperanza, alguna, eh, sí, alguna expectativa de un avance hacia el cambio. No ya decimos pero, <risa> un gobierno de cambio, pero sí un avance. La última pues, pregunta es que el PSOE ya ha designado un candidato aquí o ¿cuál es este el candidato? Ah, ya, ¿cuál <risa> es el candidato? ¿Cuál es el candidato? ¿Cuál es el candidato? ¿Cuál es el candidato? esto ha salido hoy mismo y, como decimos, es que es algo revivido, no invalidó. Recordemos, no invalidó a Paco Cuenca en, en el junio pasado, porque estaba claro que todo eso, bueno, estaba esclarecido. Pero mmm, si lo quieren revivir, decimos, es responsabilidad del Partido Socialista, él responderá a esto y actuará en consecuencia. ¿De acuerdo? No nuestra. Sí, yo ¿Ustedes van a apoyar? Porque el PSOE ya ha dicho que Cuenca es el candidato. ¿Ustedes apoyan al señor Cuenca como candidato? Cuenca tendrá que responder, el Partido no? Socialista tendrá no, que responder no, no, a esto. No, no, no, nosotros es vamos apoyar, decir, a nosotros, apoyar, nosotros vamos a apoyar, a ver, lo que vamos a plantear a nuestros inscritos es el apoyo al candidato que no sea del Partido Popular, ¿de acuerdo? A un candidato que no sea del Partido Popular. Le corresponde al PSOE decidir quién es su candidato. No nosotros. Es a nosotros. Si sí, ahora mismo es Paco Cuenca el, el que está encima de la mesa, nosotros no vamos a entrar a esa discusión, ¿de acuerdo? Decir, el el nosotros no vamos a cambiar nuestra ¿no? A no vamos a cambiar nuestra postura. Eso no está reabierto. reabren otras cuestiones. El candidato alternativo es el candidato que designe el Partido Socialista. No nos corresponde a nosotros designar a ese candidato. Sí, pero lo que me estáis diciendo es que esta mañana ha sacado tal. Yo no sé la reacción del Partido Socialista en ese sentido. Si sigue siendo Paco Cuenca, pues esta es responsabilidad del Partido Socialista. ¿Alguna aclaración más? Nosotros reiteramos, en este momento no hablamos de cara, no hablamos de, de siglas. Nuestro trabajo ahora mismo entendemos que es tratar de construir... Ese escenario eh, de diálogo y participativo en que se puedan introducir a ese gobierno que vamos a, a, invest a investir, además de las cuestiones básicas meramente higiénicas, vale, de sacar al Partido Popular, que es quien ahora mismo tiene manchado de corrupción el ayuntamiento, alguna cuestión más en la dirección de las políticas para la gente, porque como ha explicado muy bien, eh, mi compañera Pilar Rivas, llevamos años de elegir al PSOE para que no entre el PP y elegir al PP para que no salga el PSOE.